vamos a contar por, por dentro para esto necesitamos poner la mano en diagonal de esta manera para evitar que los billetes se muevan con esta mano y el dedo pulgar agarramos un poco de los billetes y con el dedo índice comenzamos a jalar de esta manera para ello el dedo índice del otro va jalando y el dedo índice va sujetando los billetes pero siempre en una forma curva para que para poder hacerlo más rápido nos ayudamos con el esponjero para poder pasar los billetes de una forma más rápida ya. I'm <laughs> you